Yeah. Buenas noches, bienvenidos a Irreverentes, primero de diciembre, bienvenidos al último mes del año, un mes para el descanso, para la familia, pero bueno, también pues para seguir viendo y reflexionando lo que pasa en el país, son las 22 horas con 9 minutos y bueno, iniciamos. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrés? Eh, bueno, eh, más allá de lo, de lo extra futbolístico creo que estoy como todos dentro de lo futbolístico estoy triste porque mi caballo cayó. ¿Cuál era tu caballo? ¿Alemania? Siempre, siempre Alemania. Ah, mira. ¿Tú estás, yo, tú estás yo feliz estoy feliz por, por, Japón, por Japón, por Japón, estoy muy feliz, no, no por Alemania. Que la verdad, me dijiste sí. Que sí, de eso sabía. Bueno, eh, ¿qué tal Kiara San Pablo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Mm. Porque... Por, ahí me, por ahí me han dicho que te gusta mucho diciembre, navidad. Sí, exactamente. Andrés, uh -huh. qué acertado comentario el <risas> tuyo. Pues yo soy un fan de la navidad. De hecho, a veces hago de elfo navideño. Ajá. Entonces, pues, muy feliz de que comience diciembre. Agradezco a todos los paseños que ya han puesto sus luces antes de que comience diciembre. Bien, es la alegría de la Navidad. Y ojalá tengamos un lindo diciembre todos los bolivianos. Uh -huh. Y ojalá tengamos el espíritu navideño de ser empáticos, de dar hasta lo que no tenemos. Eso nada más. Lindo diciembre para todos y buenas noches. Perfecto. A mí igual me gusta el diciembre porque siento que es como el viernes del año así, que de cerca de, de la, del descanso. José García, muy buenas noches. Bueno tenerte aquí. Buenas noches, Andrés. Un gusto estar nuevamente acá. Y bueno, feliz porque ganó Marruecos. Uh -huh. Yo creo que ese equipo africano puede tener mucha esperanza uh -huh. y obviamente feliz por Argentina. <risa> Mundial de las sorpresas, dice. Mundial ¿no? de las sorpresas quieres ver. muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Kiara, ¿cómo estás José? Caballero, buenas noches. Buenas noches, público de Avellala. El Alem no hace comentarios del mundial, ¿por qué? No hay que mantener. Fans. no, no, no, no, no le sigo mucho, digamos. Si no es TikTok, qué no supiera quién gana. Más no se ha querido mami, <ríe> meter en la apuesta ayer en la de verdad. Está no. bien, <ríe> válido también. Bueno, Hoy día vamos a hablar, muy probablemente muchos ya lo sepan, de lo que pasó con la Corte Internacional de Justicia, el fallo que al fin resolvió, dirimió, en términos de la disputa que tenía, el litigio que tenía Chile y Bolivia en torno de las aguas del Silala, un juicio que empieza el 2016 en torno a una demanda que le hace primero Chile a Bolivia, de ahí Bolivia contra demanda, al inicio se habla de, Bolivia habla de que los, los manantiales del Silala pertenecerían al territorio boliviano y sería de su exclusivo usufructo, mientras que Chile hablaba de un río del Silala, por lo tanto que eran aguas internacionales y que pues, Bolivia no tenía, no podía interrumpir y tampoco le debía pagar nada Chile a Bolivia por el uso de estas aguas. Hoy salió el resultado, es un tanto interesante lo que ha pasado porque ambos países han celebrado, ambos países han dicho pues que está bien, que ambos salen eh, fortalecidos, incluso se han dado la mano al final. Veremos pues si realmente fue así, esa estrategia diplomática, quién ganó, quién perdió, eso estaremos discutiendo ahora. Vamos adelante con la nota, por favor. la demanda de la república de chile en su conclusión final a, queda sin objeto y que por ello no corresponde que la corte se pronuncie las partes están de acuerdo en que el río silala es un, un curso de agua internacional y su y la, la aplicabilidad del derecho internacional constitucional las partes también acuerdan que ambas están eh, tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas de Silala según el Derecho Internacional Consuetudinario. Se confirma que el río Silala es un curso de agua internacional y cuyo uso en su integridad se encuentra regido por el Derecho Internacional Consuetudinario. La Corte constata que eh, las partes se han puesto de acuerdo sobre la conclusión C de Chile. En este contexto, la Corte toma nota de las Secretaría de Chile, según las cuales ya no se cuestiona que Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar los canales y restablecer los humedales en su territorio de acuerdo con el derecho internacional. Ha reconocido que Bolivia tiene derechos soberanos sobre los canales y a poder desmantelarlos e incluso ha alentado esta posibilidad por parte de Bolivia. Pero puede cambiar de opinión y puede en algún momento negociar con Bolivia la posibilidad de que se conserven esos canales. El fallo, las decisiones asumidas por la Corte, eh, son positivas. Había cinco pedidos en la demanda chilena. Todos estos pedidos han sido rechazados por la Corte, por no tener sustento jurídico. Que la voluntad de nuestro país es de aquí en adelante continuar trabajando con la hermana república de Bolivia, habiendo resuelto este asunto. El, el tribunal lo que ha dicho, si Bolivia presentó un estudio de esta naturaleza, pues ya no hay nada más que hablar. Bueno, un par de datos más antes de pasar la palabra a nuestro especialista en relaciones internacionales. Este, el problema del Silala, el litigio empieza en el 2016, pero se tiene estos problemas desde prácticamente los 90s, en el cual se empieza a hablar de manantiales en Bolivia. Y en el 2009, si no me está fallando el, el último dígito, este, ya se estaba hablando de un acuerdo entre el gobierno de Bachelet y Evo Morales para ver una compensación, pero hubieron unos problemas que seguro aquí estaremos discutiendo que no permitieron que ya medio que se solucione. Entonces, bueno, como esto tu área, Mauricio, empezamos contigo con el planteamiento pues, de la situación. Super. Yo creo que el problema inicia en 1904, uh -huh. cuando en primer lugar en, en, en un tratado que si manejáramos las actuales reglas, el, el, el, la, la convención eh, sobre derechos de los tratados, ese tratado sería nulo. No lo es porque no existía esa convención. Pero, ¿por qué digo que es nulo? Pues sería nulo porque fue impuesto fue un tratado de impuesto y que se aceptó bajo amenaza. Es un vicio del consentimiento del Estado. Y justamente en el tratado de 1904 lo que hacen los, los chilenos muy chistosamente es modificar justamente uno de los hitos para que parezca que hay una zona que podría llegar a ser chilena. Lo que genera que en 1908 ocurra el... Bueno, yo, yo, yo creo que eso lo vamos a hablar un poco después porque ahorita me gustaría enfocarme en, en, en lo que pasó. Pero en 1908 se realiza una concesión sobre las aguas Uh -huh. so, sobre las aguas, permitiendo que se realice una modificación artificial en el suelo, ¿no es cierto? Eh, pero, pero bueno, eso yo creo que lo vamos a ver después. Pero yo creo que todo empieza en 1904 con una modificación altanera por parte del, de, de Chile que nos impuso ese tratado. A ver, quiero, quiero decir algo. No, es que no es, no es que rechazaron. Voy a leerlo sumamente rápido, literal, del, del, del fallo, que, que lo voy a mandar al grupo. Pero literal, Chile solicita que la Corte determine que, determine que el sistema hidrográfico del Silala, incluidas las partes subterráneas, son un curso de agua internacional. ¿Qué dice la Corte? Eh, la Corte constata el reconocimiento de Bolivia durante el procedimiento de que las aguas del Silala en su totalidad son aguas internacionales. Uh -huh. ¿Cómo que rechaza? Más bien no rechaza, acepta lo de Chile porque nosotros lo aceptamos. Siguiente. Chile solicita el derecho de utilización equitativa y razonable de las aguas. ¿Qué, ¿Qué dice la Corte? Las partes han llegado a un acuerdo sobre el principio de utilización equitativa y razonable. ¿Dónde está el rechazo. Hmm. ¿Qué es lo que pasa? Que si la Corte... Si yo voy a la casa de José y entro a la fuerza y me robo a su perrito, y luego él me demanda por haber entrado a la fuerza y haber robado a su perrito, y yo digo, sí, yo entré a la fuerza y yo robé a tu perrito... La Corte no puede, no, no, va, no va a fallar sobre eso porque es un hecho incontrovertido. Uh -huh. Por eso la, la Corte lo que hace en todo caso es constatar uh -huh. que es un hecho incontrovertido. Hecho incontrovertido uno, lo que Chile quería, agua internacional. Hecho incontro, incontrovertido dos, lo que Chile quería, utilización equitativa y razonable. Uh -huh. Hecho contro, incontrovertido tres, insisto, todo esto a favor de Chile. Chile tiene el derecho al uso actual que hace de las aguas. Las partes convienen que Chile tiene derecho a utilizar una parte equitativa y razonable de las aguas, independientemente del carácter natural o artificial, es decir, el uso actual. Bien por Chile, volvió a ganar. Eh, Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación. ¿Qué, qué dijo el, la Corte? Lo mismo. Sí, Bolivia acepta que las dos partes tienen que... Es que absolutamente todo fue aceptación, menos dos puntos. Uh -huh. El primero de ellos es un tema de compensación. Chile llegó a pedir en el inciso E, 5, que nosotros compensemos por posibles daños, por posibles actos que hemos generado en el, en el territorio que es nuestro. Y la Corte dijo, no han cuantificado el daño, no han demostrado el daño, sin daño no hay pena. Por lo tanto, desestimamos que, que, que Bolivia tenga que pagar. Uh -huh. Eso fue lo único que, que rechazó de Chile, lo demás no lo rechazó, lo aceptó porque nosotros lo aceptamos. Y algo, algo dos cosas positivas, y con esto termino esta, este pequeño punto. Dos cosas medio positivas. La primera es que, es que evidentemente acepta que nosotros podemos desmantelar eh, lo, el, el, el, el pozo artificial que se hizo, no es pozo, uh -huh. el cauce los artificial, los canales. los canales artificiales que se construyeron, uh -huh. los, ¿por qué? Porque es soberanía, es la casa de José. Si José quiere construir algo ahí, pues sí. si no quiere, si quiere destruirlo, lo puede destruir. Eh, y lo otro negativo es que hemos pedido una compensación y nos han rechazado la compensación. Eh, bueno, muchas gracias Mauricio por la revisión de los puntos. Ahí voy contigo José. Igual otro de los puntos importantes creo que hay que no se mencionó con respecto de los caudales que se pueden desmantelar era que estas estructuras, esta infraestructura, enriquecía el caudal hacia Chile, ¿no? Se habla de que aumentabas un 30% el caudal, o sea, se quitaba mucho más agua de lo que se debería naturalmente de los manantiales que nacen en Bolivia hacia Chile. Entonces, el hecho de desmantelarlos ay, ay. permitiría que el bofedal, ¿no? Que es como una especie de pantano antiplánico, es un ecosistema bastante particular, retorne, digamos. ¿Vamos, ¿Vamos primero con José? ¿Y ¿Y José? De ahí... No puedo creer una cosita de eso. Pero eh, eso es... ¿va, va, vamos primero ya. con José y ahorita volvemos. Yo creo que hay puntos positivos eh, primeramente que si bien suena un poco eh, controvertido el hecho de que las dos partes reclamen ad, como si se dice, adjudiquen la victoria Ajá. creo que hay puntos bastante positivos, eh, uh -huh. para ambos gobiernos digo, ha habido una resolución no tan controversial entre los estados uh -huh. que es una cosa positiva tenerlo con cualquier vecino uh -huh. y que muestra en mi opinión ciertos avances de la, eh, manejo del manejo de la estructura de la cancillería y la política exterior boliviana uh -huh. como lo señaló muy bien Mauricio si nos fijamos, no solo el Tratado de 1904, que fue impuesto en un escenario de guerra, uh -huh. porque recordemos que si bien no estábamos en guerra con Chile, estábamos en, acabamos de salir la guerra con el Brasil, uh -huh. y justamente eh, hay un riesgo muy fuerte de que no se aceptara el Tratado de 1904 eh, por presión de que Brasil siguiera con la guerra. Uh -huh. Esto lo señala muy bien eh, Macario Pinilla, en sus memorias. Uh -huh. Pero que en general nuestra política exterior durante el siglo XX ha sido bastante débil. Uh -huh. Eh, sin ir muy lejos, la respuesta de Leodoro Villazón a, a la provocación que hizo el canciller chileno en más de una ocasión y la carta de 1908 uh -huh. donde de manera abierta señala el conjunto de errores cometidos por el Estado desde 1850 que van a desembocar en la guerra y que no le debe nada, absolutamente nada a Chile, a Bolivia era un ejemplo de eso eh, creo que lo que se ha conseguido ahora muestra una, un mejor posicionamiento como país en asuntos internacionales uh -huh. evidentemente habrán puede haber deficiencias puede haber tal vez algunos errores tal vez algunas concesiones innecesarias uh -huh. pero muestra que hay una política de estado más eficiente a la hora de tratar juicios internacionales y que también los eh, vecinos lo reconocen. Pa hemos pasado a unas estructuras de cancillería más débiles de América del Sur a una con un nivel respetable sobre todo teniendo al lado a la cancillería más fuerte uh -huh. del continente como es conocida la cancillería chilena ya perfecto Alem, pero, a ver, un segundo para la aclaración. Eh, Chile aceptó en, la, en los alegatos que uh -huh. se desmantele. No, fue, or, no es orden de la corte. Uh -huh. Chile dijo, sí, desmantele, no nos importa. Perfecto. Ahora sí, De nuevo te digo, compañero Andrés, no sé por dónde no hablar mal del gobierno. A ver... Eh, Podrás intentarlo, digamos. Sí, voy a intentarlo, un poco difícil. A ver. Hablamos de fútbol y es culpa del. Hemos hablado del Mundial y vos has dicho que era culpa del el equipo del Trópico. Te has pasado. Más bien la pregunta sería: ¿cuándo puedes no hablar más del más? Ya, volviendo. <risa> eh, a ver, eh, José cree que hemos mejorado, es lo que dijo, ¿no? Cree que hemos mejorado, pero cree, según él cree. Lo real es esto. Esto es lo real. Perdimos. Eso es lo real. Yo puedo creer que vamos a mejorar como Bolivia con el actual gobierno, pero creo, fe, no nos garantiza nada. Lo real es esto, que hemos perdido. Eso no podemos olvidar. Y hemos perdido no porque los argumentos del gobierno de Chile hayan sido mejores que los argumentos de Bolivia, sino por un simple error. En el gobierno del de señor Evo Morales, el 2018, se aceptó que este cauce eran aguas internacionales. Basta con ese argumento, no hay más que debatir, no hay más que debatir. ¿Pero no lo son? Se tendría que ver, hay una... Hay, se, vio, hay... se hizo un estudio científico y se determinó que, soy, mm. que es un manantial que nace en Bolivia y termina en Chile naturalmente. Es un agua internacional, Mauricio lo sabe, todo el mundo lo no sabe. Sé. Si lo dice la Corte Interamericana de Justicia no lo digo yo. Compañeros, ¿no han leído el informe? Sí, es un agua internacional cuando naturalmente no. nace en un país y termina en el otro país. Y eso es lo que ahí, pasa ahí. con el manantial, bueno, en, en que nace en, en Bolivia y termina en Chile. Perdón, mi dale, dale, dale. Supongamos que sí fue internacional. Supongamos ¿Qué es? que sí fue internacional. Había la necesidad de hacer demandas. Supongamos que, había, que sí fue un río internacional. Hubiera habido la propuesta ya histórica de empezar a debatir el tema de qué, a quién pertenece el río del Silala. Supongamos que si sí era un río internacional. El gobierno de Chile, sabiendo esto históricamente, hubiera ofrecido al departamento de Potosí 6.2 millones anuales para resarcir los daños o hacer el uso del 50% de las aguas. Entonces, no, pues, no veo. O sea, ya, ya son cosas absurdas. Me parece Me parece que el gobierno, nuestros gobernantes de la estructura nacional, se ríen de nuestra capacidad intelectual como simples ciudadanos de pie y nos dicen, hemos ganado. ¿Qué hemos ganado? ¿Hemos ganado qué hemos ganado? Ahora, supongamos que sí son aguas internacionales y hablemos del uso. Chile hace uso en tres escenarios de, la, de las aguas del Silal. Uno, minería, Dos, agricultura. Y tres, está en el tema de las, uh, del consumo humano. Esos son los tres escenarios. Bolivia, ¿en qué medida se beneficia de las aguas del Silala? ¿Tenemos la capacidad técnica de apropiarnos de estas aguas y poder eh, repartirlo, por así decir, a lo que hoy por hoy tenemos la sequía a nivel nacional? ¿Tenemos la capacidad técnica? Entonces, yo, yo no entiendo el capricho del gobierno en hacernos creer el cliché nacionalista de que vamos a lograr recuperar el mar en la, en la corte internacional. Vamos a lograr. ¿Qué pasó con el mar? ¿Se ganó? Uy, seguro el movimiento al socialismo nos va a decir, sí, ganamos, ganamos. Ahora tenemos el problema del río. Y nos han hecho creer con el cliché nacionalista de, vamos a nacionalizar, somos nacionalistas, nuestra patria ante todo y la soberanía. Y ese absurdo discursivo. Y nos dicen que hemos ganado ahora. Todavía tienen el cinismo de decirnos esto. A ver, de manera concreta para terminar, porque yo estoy muy molesto con lo que nos ven como estúpidos y eso es ofensivo. Chile, en los argumentos históricos, más allá del juicio internacional de los últimos ocho años... Eh, seis años, perdón, seis años, ¿verdad? 2016, seis años. Estaba consciente de que sí eran aguas nacionales y que los bofedales concentraban, el mismo Andrés lo dijo, concentraban en agua. Y que esta construcción artificial ha generado nuevos cauces y, bueno, nuevas cantidades de agua en el cauce del río del silal entonces, ellos estaban conscientes que esto no les pertenecía, por lo menos en la gran escala, que dicen aguas y un río internacional. Quizás pequeñas vertientes, sí, pero no un río internacional. Segundo elemento, segundo elemento, una gran excusa que he estado escuchando del movimiento al socialismo es que no quiso con CIPO recibir los 6.2 millones. Y es por eso que no hemos hecho el juicio. ¿Quién manda aquí? ¿Un sindicato? ¿Un sector social? ¿Quién manda en Bolivia? Yo mando en Bolivia, usted manda en Bolivia, o hay un Estado que hemos elegido democráticamente para que vea los, vele los intereses nacionales, económicamente, política y socialmente. Y obviamente no lo hay. ¿Hemos ganado? Usted responda, señor vecino, usted, señor militante del movimiento al socialismo de base, ¿hemos ganado? ¿Ganamos el mar? ¿Ganamos el silala? ¿Qué ya, a ver, varias cosas. En primera instancia, Alem lo está planteando como si nosotros como Bolivia hubiéramos demandado. Lo que hay que tener claro, primeramente, es que Bolivia no demandó, que fue Chile la que demandó a Bolivia. Peor todavía. Luego, Somos eh, otra cosa en la que no, no, no, no están planteándolo bien ninguno de los compañeros, lo plantean como que Bolivia ha perdido. Chile ha planteado cinco demandas ante la Corte, Inter Inter entre la Corte de la Haya, Internacional de la Haya. Y estas cinco demandas han sido o han quedado sin objeto o han sido rechazadas ninguna de las demandas de Chile ha sido aceptada lo que ha ocurrido en este caso y es lo positivo del caso es que primeramente Chile lo que quería, lo que quería era el uso, el uso de estas aguas y quería demostrar que eran aguas internacionales lo que Bolivia decía y quería demostrar era que era un manantial que nacía en Bolivia y que terminaba en Bolivia naturalmente uh -huh. y que esta desviación había sido en favor de Chile uh -huh. sin embargo lo que se ha hecho es un estudio científico al respecto que es lo que se tiene que hacer en estos casos Dando la razón ni a Bolivia ni a Chile, diciendo: si bien es un manantial que nace en Bolivia. Termina naturalmente en Chile Entonces es un agua internacional Lo que Alem parece que no se enteró que determinó la ciencia Es que es un agua internacional Por lo tanto, eso en derecho internacional No corresponde que se lo quede ni Bolivia Ni que se lo quede Chile Pasa en muchos países, pasa en infinidad de países en Europa Que hay ríos internacionales Y tienen que hacerse convenios Sobre el uso de los ríos Si a Bolivia mañana le quiere cambiar el cauce O quiere hacer algo con la calidad del agua del río Le tiene que, tiene que hacer un convenio con Chile Y viceversa por eso la corte determina que estos cambios en el cauce del río uh -huh. que se han hecho en favor de Chile para que le llegue más cauce a Chile y no se hagan los bofedales como tú mencionabas aquí Andrés, se puede desmantelar, es decir... Lo positivo aquí del fallo sobre todo es que ya se sabe que es un agua internacional, porque lo positivo es la verdad, no tenemos que tener la lógica chauvinista de decir, no chilenos malditos y les tenemos que quitar hasta el último peso porque tenemos que quitarles aunque no sea cierto que, aunque sea cierto que el agua también es suya, si el agua es suya también es suya, lo positivo del caso es que nosotros tenemos derecho de quitar eso y si tuviéramos un inteligente manejo del agua que podemos hacerlo, a ampliar esos bofedales, a ampliar el cauce del río y beneficiarnos de que no es un gran cauce de agua, hay que decirlo, no es una cosa que va a solucionar los problemas hídricos, va a solucionar los problemas para a lo mejor las comunidades aledañas pero no es un gran cauce, pero podríamos manejarlo así, podemos quitar eh, el tema de los cauces que se hicieron entonces en ese sentido es falso decir, ay no que perdimos de aquí al EMS y se indigna tanto porque supuestamente el gobierno está, está mintiendo falso lo que, lo que hubo es un consenso en base a la ciencia que determinó que son aguas internacionales. Así de sencillo. Eh, y tanto Bolivia como Chile modificaron sus propuestas en base a la ciencia como se tendría que hacer siempre en estos conflictos internacionales. Luego, cuando perdimos, como dice Alem, fue en aquel momento, en 1908, que hicimos una concesión y modificamos el cauce de las aguas, en favor, como solíamos hacer cuando gobernaba la gente de su ideología política, en favor de las oligarquías que tenían empresas mineras en Chile, y esto les beneficiaba. Ahí es cuando perdimos. Y ese dinero es el que el gobierno de Evo Morales negoció con Chile, que se devolviera, que se hiciera una indemnización de toda esa ese cauce de agua que les estuvimos dando durante años, y es en, en el que el Comité Cívico de Potosí se opuso. Entonces, si estamos hablando de responsabilidades históricas, esas y las justas, porque el juicio lo inició Chile y se quedó justamente en lo que se quedó. Ahora, lo que se podría debatir es que si todavía Bolivia quiere que se dé una indemnización, que ya se debatió, que Chile ya la dio, pero gracias a que en 2009 estábamos en un momento político álgido, 2009, no tengo que recordarlo, el Comité Cívico de Potosí, para oponerse al MAS, fue quien se opuso a que se nos diera esa indemnización. Entonces hay que dejar las cosas claras en ese en ese contexto, ¿no? Eh, y luego lo, lo, lo, lo positivo del caso es que tenemos... Ahora, un nuevo horizonte de política internacional con Chile, que como bien José decía, la política internacional de Chile, como Chile siempre ha sido una de las, digamos, de nuestra zona, los países más influenciados por el imperio británico, por el imperio estadounidense, tiene una política internacional muy agresiva con los países vecinos. Esto tiene que verse con una victoria en ese sentido, porque ha sido una demanda que no ha comenzado con el gobierno de Boric, sino que ha comenzado antes, y... Tiene que darnos visas a hacer tratados con Chile de comercio, de políticas conjuntas, porque, repito, no está bien la lógica chauvinista de decir hay que cortar a Chile y hay que pelearnos con Chile, sino si el pueblo chileno gana justamente su parte de agua, está bien. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer los tratados políticos en ese sentido. Nada más eso. Bien, vamos a ir a un primer corte y enseguida regresamos ya hablando más de este tema. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bien, continuamos, estamos hablando del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya respecto a las aguas del Silala, medio, medio controvertido, quién ganó, quién no ganó, capaz, como decía Kiara, se ganó en general debido a por lo menos una razón que ya enumeró, el hecho de que se utilizó a la ciencia como base de este fallo, un estudio internacional, para determinar si estas aguas eran o no eh, un cauce natural. Tú, Mauricio, ¿consideras que este hecho del estudio científico es una victoria, es algo positivo? Sí. ¿Cómo ves? Mira, a ver, a, a, aclaremos ahora en lo que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Uh -huh. Chile quería uno. La corte determinó que las partes se pusieron de acuerdo con esa posición. Chile ganó uno. Dos. Lo mismo. Chile quería dos en visto que las partes están de acuerdo con la posición. Chile ganó dos. Uh -huh. Lo mismo con todas, menos con la compensación. Chile, Chile ganó. No voy a decir Chile perdió, Bolivia perdió. Pero Chile ganó. Uh -huh. O sea, no, no, no se puede decir... Eh, de eso yo creo que no hay ninguna duda ahora bien, hay que, hay que considerar la Corte Internacional de Justicia está compuesta por jueces cuando uno presenta una posición científica, uno puede presentar una posición científica y si bien evidentemente existen peritos que van a explicar, etcétera que, que, que es el funcionamiento correcto lo que yo no entiendo es cómo es posible que no hayamos tenido dos argumentos, un argumento técnico y un argumento histórico, porque la historia es una fuente de la ciencia del de, de derecho internacional en términos de, de ciencia, perdón, de, de historia eh, hay una carta, bueno, no, no voy a leer todo obviamente, pero hay una carta donde se solicita a la prefectura del departamento de Potosí la concesión de las aguas del Silala que nacen en una vertiente situada en un cerro, se insumen en el suelo sin ningún tipo de provecho, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ex, reconociendo explícitamente que no hay ningún río ni cauce y por lo tanto el agua se pierde. Ese es un acto propio de Chile, Chile dijo eso, por lo tanto pudimos habernos agarrado de eso. Siguiente, el argumento de solicitud. Si yo solicito algo a alguien, es porque esa persona tiene un bien. Por lo tanto, yo estoy aceptando que esa persona a la que le solicito tiene el bien. Cuando Chile nos dice queremos hacer esto para que llegue agua a Chile, nos están aceptando, están aceptando con ese argumento de solicitud, que tienen el bien. Y, y solo en, en términos científicos, súper cortito. Eh, a ver, hay, hay donde está enumerado... Hay al menos... ¿Dónde está? Aquí está. Hay un estudio del anterior vicerector de Potosí, Luis Guido López. Hay un estudio de Daniel Oropesa, de un libro maravilloso que se llama eh, Potosí, Silala y, uh -huh. y Bolivia. Hay un estudio de Valderrama. Hay ca cartas de Cástulo Martínez y las cartas que ya señalé, donde se señala claramente que es un manantial y que si se llegara a determinar que llega a, a Chile, no es porque es un río, porque es un río es un fenómeno natural. No puedes crear un río, no puedes fabricar un río. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que si es que se vuelve una especie de río, fue por culpa de la instalación que se hizo. Si no, no hubiera llegado a ser río. Por eso era uh -huh. importante para mí seguir con la posición. No es un río internacional porque tú mismo lo has dicho. Pero el muchas cauce, ocasiones. La, sí. las sentencias que leíste no dicen un río, dice un cauce. ¿no? ¿Perdón? En los resultados que leíste de la corte. No, al final, no. Eh, no dice Río, toda, ¿no? Toda, la, toda la primera intervención de la presidenta uh -huh. del, del, de la corte dice Río Silala. ¿Por qué? Porque uh -huh. nosotros hemos aceptado que es Río. Hay, hay una cuestión justamente de esto del estudio científico. Eh, igual para la población, yo no, no soy ningún especialista en ese tema, pero por ejemplo... Todo el agua que emana de, de los Andes y digamos uh -huh. se, se encausa en el Amazonas beneficia a distintos países. Sí. Y si digamos Bolivia quisiera retenerlo para sí mismo, no, probablemente. no podría porque se metería en un tremendo problema con Brasil, sí. no sé, con otros países y además sería prácticamente injusto uh -huh. porque es un cauce natural. Justamente por eso la importancia de este estudio científico. Eh, ahorita Mauricio nos resalta que hay algunos de la Universidad de Potosí que han dicho que es un manantial ¿no? ah, en claro, <risa> El Salvador el se, eh, también hay un estudio muy bueno de alvis claro, pero el que se utilizó ahorita en la corte de, de, de, de, que era, si no me equivoco danés. de un, danés, exactamente determinó que en efecto hay un caos natural incluso subterráneo ¿no? incluso hay un cauce subterráneo que pasa por abajo de la, de la, de la frontera y que justamente al ser un manantial es subterráneo, estas aguas son Exacto. subterráneas que después se emanan y después van encauzando mi punto es esto, entiendo que podríamos eh, incluso apelar a, a lo del que es de 1908, pero si Chile demanda esto y científicamente ah. se determina, solo se podría vencer nuevamente con la ciencia, demostrando con un mejor estudio que se está fallado, digamos. Eh, desde mi punto de vista ya es cosa juzgada y eso es lo que me preocupa. Por eso me preocupa no haber tenido una posición. Y, y, y algo que también me preocupa mucho es que justamente uno de los fallos uh -huh. establece Ninguna alegación de Bolivia en este procedimiento uh -huh. determina que Chile deba indemnización alguna por el por los por los usos pasados del agua del Silala. Uh -huh. O sea, literalmente no hemos presentado nada. Ni siquiera hemos pedido indemnización. Es, y ojo, eh, la indemnización que nos habían ofrecido no es cosa juzgada, era una negociación. Pudimos haber pedido indemnización y no lo hicimos. José, mm. sobre lo que decía Lema, eh, creo que una cosa que es importante como política del gobierno uh -huh. y del Estado plurinacional es que no es una relación jerárquica impositiva de la estructura del Estado Central uh -huh. sobre las organizaciones sociales es decir, si todo tratáramos como se trataba hasta antes del 2006 es decir, lo que el Estado Central se le venga en gana con respecto a las organizaciones sociales ahí sí podríamos criticar porque el Estado escuchó la voz de Concipo en ese momento uh -huh. podrá ser de izquierda, podrá ser de derecha lo que se quiera Concipo, pero es una estructura social Uh -huh. Y más aún en el caso de Potosí Podemos discutir si en Santa Cruz no tiene presencia popular Pero el caso potosino Potosí no, claramente tiene una presencia popular Y se escuchó esa voz Y justamente por eso fue que se dijo Que si Potosí no aceptaba la indemnización El Estado Central no iba a imponerse a Potosí En ese sentido uh -huh. Punto número uno Punto número dos eh, Vuelvo sobre la situación Es cierto, Chile no perdió Y Rodríguez lo ha dicho de una manera muy clara Pero Bolivia tampoco ha perdido nada y Rodríguez Belcé ha sido la figura intelectual boliviana más importante del caso de La Haya, por ejemplo. Y ha estado asesorando mm. este caso. Es decir, comparando con la participación que hizo el señor Carlos Mesa, con lo que hizo Rodríguez Belcé en el juicio de La Haya, la participación de Belcé fue muchísimo más importante y mucho más elaborada y preparada. Y él reconoce, y en, en Página 7, mm. es decir, ninguno de los dos pues, se podría atribuir como una estructura masista. Belceba dice, no hemos perdido. Sí, se ha reconocido que es un caos internacional. ¿Y acaso eso es una derrota? Uh -huh. Y yo lo pongo en ese escenario porque la otra salida, que, que podemos ponerle una analogía, que es lo mismo que en la Haya, una cosa es demandar por sentarte a negociar con Chile y otra cosa es que le demandes por territorio específico. Uh -huh. Yo me pregunto, si nos lanzábamos a decir, bueno, el Silala es un río nacional, una estructura nacional el nombre técnico no lo conozco así que no no me voy a lanzar si es río, caudal, manantial es algo nacional o internacional y más bien salías perdiendo en esa situación y reconocía que era internacional Chile uh -huh. ahí sí podemos hablar de que Bolivia fue por la y salió trasquilado, uh -huh. en este caso nuevamente, ¿qué es lo que perdió Bolivia? control sobre un río que ya fluya por ambas partes podemos negociar lo de la indemnización que ha sido un problema o no Uh -huh. eso es otra historia que por cierto el propio Belcé dice que no está cerrada esa opción porque el acuerdo no estaba dentro de las demandas uh -huh. lo, que, lo que plantea Belcé. entonces uh -huh. creo que nuevamente más allá de propaganda masista o antimasista lo importante es qué es lo que ha perdido el Estado boliviano o qué es lo que ha ganado uh -huh. que evitar las confrontaciones territoriales yo por lo menos creo que en el derecho internacional es una cosa positiva uh -huh. Y segundo... Tercero, bueno, tercero perdón. Eh, gracias por el recordatorio. Cuando me refería que Bolivia había avanzado mucho en el aspecto de, de política exterior, es porque si nosotros nos fijamos nuestra relación con Chile, los últimos 100 años, desde, la, desde la, el fin de la guerra del Pacífico hasta los 90, fue un desastre absoluto en todos los campos. Es decir, no hay una cosa que podamos rescatar a gran escala que ha hecho Bolivia con respecto a la política internacional con Chile. Desde el acuerdo de 1884 en el que recordemos que cuando se firma el armisticio uh -huh. con, con Perú después de la, de la liberación de Lima por parte del ejército de Cáceres Bolivia con, prácticamente deja a su suerte toda la situación del, del litoral en los partidos políticos que han gobernado el país nunca se preocuparon por empujar siquiera algo en ese avance no generó ningún tipo de presencia estatal la respuesta que tiene el Leodora Villazón es miserable Da pena. Cuando uno lo lee, el otro prácticamente lo insulta, en la analogía de, de Mauricio. Uno en, yo entro a la casa de Mauricio, lo insulto en su casa, insulto a su familia, y el otro me dice, bueno, no seas tan agresivo, ten, ten un poco de piedad conmigo. Una actitud lamentable. Y el abrazo de Charaña no fue una cosa mejor. Y el 79, con lo de la OEA y el golpe de Natush Bush, no fue algo mejor. Es decir, nuevamente, no, nuestra política internacional no será la mejor del mundo. No será la mejor de la región. Pero es una política con la cual sí puedes tomar en cuenta. Uh -huh. Antes ni siquiera nos tomaban en cuenta en las relaciones internacionales porque tiramos pleno golpe de Estado cuando la OEA estaba de delegados. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. organismo internacional tomaba en cuenta a Bolivia en ese caso? Y digo, era lamentable. Ahora, hay una estructura estatal, hay una estructura que defiende. La, el mismo juicio de la aunque haya salido de forma negativa, porque es cierto, ha salido de forma negativa, has generado una corriente internacional por la cual la gente, el continente y grandes figuras internacionales han debatido sobre el tema boliviano. Uh -huh. Y no solo hablo de la ola progresista, hablo de gente vinculada con sectores socialdemócratas, neoliberales y compañía que reconocían que había que debatir ese tema. Samper, en el caso de Colombia, reconocía una situación por el estilo. Cardoso, en Colombia, digo, en Brasil. Uh -huh. Zapatero, socialdemocracia, reconocía que se tenía que discutir el tema. Hasta el Papa Francisco ha hablado del tema, por favor. Entonces... Demuestra que hay una política internacional más preparada, mejor organizada, con defectos. No voy a decir que es perfecta. No voy a decir que todo es maravilloso, que hemos ganado y 100 puntos. Pero hay una política por la cual sí se puede hablar que el país, por lo menos, intenta defender sus derechos eh, internacionales. Uh -huh. Perfecto. En lo que le doy la palabra, a Len, voy a pedir a producción si es que podemos buscar el tweet de Rodríguez Belce, sí. que sin duda es un referente a nivel nacional para distintos polos políticos, entonces siempre es bueno tomar en cuenta su opinión. Alen, por favor. Ya. Eh, ¿Dónde quedó la política de industrialización del 2006 y previo a ello? En función A. Eh, una vez más, compañero José, cree, cree, o sea, es, es su fe, hay que creer en la fe marxista. Eh, cree. Que el gobierno eh, obedece a los movimientos sociales y no es dictador y demás situaciones, pero cree. Entonces, bajo su creencia, ¿qué pasa cuando la gente dice alto al contrabando? El gobierno dice, sí, paremos el contrabando. ¿Qué pasa cuando se pide mejor calidad educativa? El gobierno hace caso a estos sectores. ¿Qué pasa cuando se pide mayores niveles de justicia? El gobierno les hace caso. Y recordemos, compañero José, tú mismo dijiste que el Estado es un elemento, es una institución violenta y agresora ¿verdad? entonces eh, no veo yo veo muchos niveles de contradicción seguro nos vas a poder exponer en otro momento pero veo niveles de contradicción bajo este criterio de, de, de lo, que, lo que empecé la industrialización Chile, ese pequeñito ese caudal que no parece muy agresivo como lo que tenemos aquí en los Yungas, en la Amazonía y en otros departamentos, está eh, altamente explotado por la minería e industria. Por el tema del agro, industria. Y obviamente para el consumo humano a manera industrial. Conocemos cómo es el mercado, ellos mismos nos han mostrado cómo es el mercado chileno. Bajo este criterio, nosotros con todas las doctrinas marxistas y nacionalistas que hemos tenido desde el 2006, hemos identificado procesos de industrialización sobre el, eh, las aguas internacional, sobre el río internacional del Silala, la parte que nos pertenece, o seguimos viendo cómo corre el agua. Para sacarle fotitos y con las cámaras y ver que nos aplaudan los militantes de base. Esa es la mirada que tenemos. Y ahora vamos a decir, hemos ganado. Pero ¿para qué hemos ganado? Supongamos que hemos ganado. Ya tenemos el beneficio de nuestras, nuestra partecita, nuestro catu de agua que tenemos. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Hay políticas? ¿Hay un nivel de reorganización? 100% seguro, señores, que cuando se quiera utilizar los 121, mil, 121 millones de, do, de bolivianos con el tema de las sequías, el agua que se haga no va a venir del Silala ni de los ríos. Vamos a licitar empresas para que provean agua. Eso es más que seguro, señores. Estaremos atentos a ello. Estaremos Pero atentos. por supuesto, por supuesto, va a funcionar de esa manera. Lo siguiente, eh, a ver... Marco legal. Si legalmente, legal, en el marco de lo legal, hay muchas poblaciones en, en, el, en, el, en la región pandina y veniana que son colindantes con el, con el vecino país de Brasil. Uh -huh. eh, hay bastante población brasilera Hay comunidades de brasileros en estos lugares. Si le, en el marco de lo legal ellos deciden irse para Brasil, Bolivia, ¿qué va a hacer? Ah, son movimientos sociales y legalmente lo han elegido. Son legales. Por, lo conse por consecuencia, dejamos. Como dejaron que Concipo diga no a los 6.2 millones, podemos dejar que se vayan y se anexen a otro país. Me parece que esa lectura es muy errada. Siguiente elemento. Mm. Eh, Andrés, el, cuando estabas de panelista, cuando el señor Boric eh, llegó a la presidencia, dijiste mm -hmm. algo bien interesante. Eh, ahora... Estando la izquierda o el, el, el escenario progresista en Chile, vamos a poder reconversar, en mis palabras, renegociar el tema del mar. ¿Qué pasó con las aguas del Silala? Chile, desde la mirada de izquierda progresista, viva Marx, con, los, la, con, la, con la patria grande latinoamericana, nos ha dicho, ah no muchachos, aquí el haya dijo que son aguas internacionales y nosotros no les debemos nada. Ahí llegan nuestras alianzas internacionales con lo que nosotros decimos, la patria grande, los marxistas de izquierda, vamos a unificarnos. Eso es un cliché absurdo, es absurdo. Siguiente, utilidad, lo que ya dije no, antes. Vamos pa, pa, concreto, para concreto. Utilidad, quería, ya lo he enfocado en la primera parte: el gobierno no tiene la capacidad de apropiarse de la, del cato de agua que tenemos en el SILALA, no va a hacer nada, pero vuelve a hacer la imagen. ¿Qué tan útil son nuestros gobernantes. ¿Qué tan uh -huh. útiles son? Que si en 100 años, como dijo el compañero José, recién nuestros diplomáticos internacionales están aprendiendo. Bueno, esperemos otros 200 años más para que, ¡uh! por fin, tenemos unos eh, negociadores internacionales a calidad internacional. Bien, yeah. por favor. Eh, tenemos el tweet antes de pasarle la Kiara. Sí. ¿Sí? A ver, lo vemos en pantalla, por favor. Ahí está lo que mencionaba José. Este es el tweet oficial de Rodríguez Belset, Eduardo Rodríguez Belset. la dos puntos. Eh, la Corte Internacional de Justicia reconoce coincidencias en aplicación del derecho internacional. Estudios científicos y alienta acuerdos, ni ganadores ni vencidos, a, mejor, eh, a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos. Ahí está. Creo que es una, es una, buena, una buena salida por ahí. A ver, vamos, Kiara. Adelante. Bueno, el Alem me hacía recuerdo de que cuando eran las elecciones chilenas, Andrés, hemos apostado. Ajá. Y hemos terminado ganando y, y yo he apostado por porcentaje y el Alem nos debe un pollo porque apostaba que el Boric perdía. ¿Y Coca -Cola? Pollo y Coca-Cola Coca nos debe el Alem. Pollo, Sofía y Coca-Cola. Ahora, sabe? hablando sobre lo que ha dicho ganamos ganamos sí, gané sí, yo claro. por porcentaje y pollo Sofía la, señor la vencida de y una Chile del luego la hablando de hablando no, de lo claro, que dijo trabajador. Mauricio no, está bien. no he dicho lo contrario Alem, paga tu pollo y eres de odor Moroso como de seis meses yo que tú me callaba o sea que yo te he puesto yo con mi vidente Stalin me iluminado y me ha dado el porcentaje exacto de la victoria de Boric y vos no has pagado tu pollo o sea que yo que vos me callaba ya luego según lo que dijo Mauricio no Chile sí ha ganado se puede decir que Chile ha ganado Falso, falso. Porque partido de fútbol, queridos, estamos en el mundial. Si alguien gana, significa que el otro pierde. Si no, es empate. Así de fácil, así de sencillo. No, Chile no, quería una no, cosa: Chile quería el uso de estas aguas para Chile y no ha ganado. Ahora el uso es internacional y compartido. Es que Entonces, no ha ganado. Eso es falso. Luego, internacional. otra cosa. Que no, ha, que no ha dicho bien Mauricio y que es falsa que el estudio científico está como que por el aire y que habría que ver que hay otros científicos que dicen otra cosa. No, en un juicio internacional, el derecho internacional avala que las dos partes tienen que ser parte de la pericia científica. Y en este caso ha sido parte expertos bolivianos y expertos chilenos y así se ha determinado científicamente que es una agua internacional. Luego... Lo, lo bueno e importante del caso es que hay 17 zonas controvertidas entre Bolivia y Chile. Muchos de estos son ríos que según Bolivia comienzan en Chile y terminan en Bolivia. Lo bueno del caso es que con, la, con, esta, con esta sentencia y con este ejemplo podemos ganar derechos sobre muchas aguas eh, que no tenemos porque comienzan en Chile, modifican el caudal y nunca llegan a Bolivia. ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy, muy importante. Luego, a otra... Otra eh, cosa para que haya una mariposita, otra cosa que no decía bien Mauricio y que no lo tiene por qué saber, es abogado, pero a mí en mi en biología me, me enseñaron lo que es un manantial y bueno, a ver, vamos a contar lo que es un manantial. Un manantial es un caudal de agua que nace de una manera subterránea, entonces un río puede nacer de un manantial o puede nacer de un nevado. Entonces, no es, es una, está mal decir que o es un río o es un manantial. Un río puede nacer de un manantial o de un nevado, ¿no? Entonces, por eso el, la, la petición de Bolivia era decir que no era que nace de un nevado, que nace de un manantial en el territorio boliviano. Y eso lo ganó Bolivia. Luego, Ale me parece pero grande la hipocresía. ¡Uy, no! Es que me, me enoja el gobierno del MAS que no ha sabido defender el caso. En 2020 teníamos el juicio internacional, te doy la noticia. Y, no y en 2020, gobierno. no, tú no eras gobierno, tu partido, tu Añez y tu Morillo de tu, de tu es que partido no eran gobierno. O sea que ahora nos lavamos las manos, qué mal el más, ¿no? Por fin, ¿no? Mi Un mamá poquito no ha sido de humildad. Ministra, luego, no ha luego, hablando de lo que se puede hacer en el futuro con, con, esta, con esta sentencia que es positiva porque nos da legalmente la potestad de modificar el cauce, tendríamos que convenir con Chile estos tratados. Y como bien José decía, dirimir conflictos internacionales de esta manera pacífica y en honor a la verdad y a la ciencia es lo mejor que nosotros podríamos hacer, porque nosotros vamos a... Podemos ahora tener acuerdos con Chile sobre el uso de estas aguas, y no sobre solo el uso de estas aguas, sino sobre mil, mil asuntos que tenemos que dirimir con Chile, económicamente, territorialmente, que nos va a beneficiar, obviamente, tener una buena relación internacional con Chile. Eso hay que decirlo. Si nosotros nos encaprichábamos en que, aunque la ciencia lo diga esto, no tenía que ser nuestro, tampoco íbamos a ganar y peor, íbamos a tener una peor relación con Chile. Entonces hay que entender y desde la izquierda, tanto nos aquí achacan a Marx y lo que sea, entendemos que somos, además de bolivianos, latinoamericanos y no tenemos por qué tener una lucha chauvinista con Chile de decir te vas a quitar aunque, aunque sea tuyo. ¿no? Entonces en ese sentido se gana y se gana en honor a la verdad y en honor a la ciencia y se gana por parte de los dos países y hay que entenderlo así y hay que entender la materia básica, física, de que es un agua compartida por los dos territorios. Y que si en su momento perdimos dinero, fue por concipo y fue porque en los tiempos de la República Boliviana se regalaba territorio, se hacía concesiones para beneficiar a las oligarquías. Más claro, algo eh, Y bueno, para finalizar una última ronda de, de intervenciones, eh, a propósito de lo que Alem sacó de mi pasado como irreverente que también intervenía. <risa> eh, aclarar, pega, pega. Yo, de, yo, de verdad, yo de verdad considero de que la política internacional belicista del siglo XX entre Chile y Bolivia no y ha peligro. sido fructífera, ¿no? Y eh, un poco me apego a lo que dice José. Creo que hemos perdido en todas al mantener eso y también, en gran medida por nuestra capacidad bélica. En fin, no tenemos las condiciones. Yo personalmente sí considero de que hay que haber un nuevo episodio de diplomacia entre toda la región latinoamericana, no solo Bolivia y Chile, de mutua colaboración y fortalecimiento regional para los mutuos beneficios. Yo no creo que estos fallos nos van a hacer que Chile nos regale el mar. Pero yo creo que puede darnos nuevas sendas y caminos para que justamente tengamos una mayor colaboración que nos beneficie frente a la situación actual en la que estamos. En ese sentido... Eh, para finalizar esta ronda, lo que está de trasfondo y lo venimos charlando ahorita de este, des, de este despapalle es la, la relación internacional entre ambos países. Pero al final este litigio lo que pasó fue que Lucho Arce y Gabriel Boric eh, mencionan ambos la voluntad de muy bien dejar esto de lado y ahondar en la agenda de 12 puntos que ya habían acordado para mejorar la relación entre ambos países. Eh, esto es positivo, es negativo es el camino a seguir o hay que seguir por donde se siguió en el siglo XX eh, vamos contigo Alem. ya a ver eh, lo dije en varias oportunidades, o sea, basta de ese cliché de uy, somos latinoamericanistas desde las estructuras gubernamentales partidarias son absurdos, son, son discursos absurdos eh, yo no me estoy peleando con el pueblo chileno. A mí me encanta el pueblo chileno en muchos sentidos. Eh, considero, considero que las relaciones internacionales más sólidas, reales, efectivas en lo social y económico es la relación económica que tiene el Sofri de Quique, Chile, con el Alto. Arica y sus empresas privadas con las empresas de comercio en el Alto y en otras ciudades de Bolivia. Y eso es aplaudible. ¿Lo logró el movimiento al socialismo? ¿Lo logró cualquier gobierno? Por supuesto que no. Es la relación social latinoamericana como hermanos. Ya lo dije en varias oportunidades. Mm. Hay Alem, tratados... Alem, si, si pusieran, digamos, porque se llevan muy mal los países, si pusieran visa entre Chile y Bolivia, eso se vería perjudicado, hermano. Eh, ¿Quién está hablando del tema, Andrés? No, porque es, es bueno que estemos latinoamericanos y nos llevemos bien para que, por ejemplo, nuestra gente pueda transitar la frontera tranquilamente. Es importante eso. Eh, sí, no, digamos, el contrabando es gracias a, los, a las rutas de los caminos mm. de llamas. Eso no, como antropólogos no vamos Pero a negar. Es y esos han ¿no? sido han sido los primeros elementos de interacción económica con Chile a gran escala. No lo vamos a negar. No fue el gobierno. Porque el contrabando es ilegal. El camino de llamas es un escenario ilegal que en su momento, hasta 1800 fueron legales. ¿Quién lo empezó? 1800, a... de acuerdo. Pero siguen existiendo. Las ferias productos de él. Entonces no vamos a cerrarnos a las ideas contemporáneas de las, de las brechas históricas que tenemos todavía con nuestros ancestros económicamente hablando. Entonces, dejamos de lado toda la paja, perdón que use estos términos, paja mental que tienen nuestros gobernantes. Seamos realistas, se va a lograr una mejor Bolivia en tanto y cuando se vea que realmente los bolivianos y otros pobladores de otros países estamos evolucionando socialmente. Y nuestros gobernantes, en vez de generar claridad política lo único que nos generan como bolivianos son derrotas derrotas y más derrotas, hasta mañana gracias Ale, vamos a sí Muy para hacer honor a la verdad, aprovechando la situación de los gremios, uh -huh. el círculo importante, económicamente hablando, entre Chile y Bolivia, nació y fue fundamentalmente plata no camino de llamas, plata uh -huh. porque éramos el segundo país más productor más importante de plata del mundo desde 1548, cuando se descubre el Cerro Rico de Potosí, hasta 1890, para hacer honor a la verdad. ¿Y ¿Cómo Punta. se llevaba la plata hasta Chile? Mulas, caminos principales. Los mismos caminos que se traen, transitan entre Oruro y Arica hasta ahora. Por eso Arica en 1839 pidió ser parte de Bolivia. Ya, lo voy a anotar. Es Espero. historiador, deberías anotar. sí, él, sí deberías lo anotar. voy a anotar. Punto número uno. Punto número dos. Una cosa es que los gobiernos de izquierda traten de acercar a la gente... Y en muchos casos se lo ha conseguido, creo yo. Creer que los, que los gobiernos no pueden generar empatía desde la izquierda o desde la derecha sería un desconocimiento a la historia internacional. Creo que ahí me puede dar un una razón Mauricio. Pero evidentemente estamos hablando de una política en la cual dos estados desde hace 50 años no tienen ni siquiera embajada. Uh -huh. Y estamos hablando de reapertura de relaciones diplomáticas. Es decir... Los gobiernos están forzando a las estructuras de Estado, porque recordemos que no es lo mismo un gobierno que un Estado, y en Chile la tienen muy clara, un Estado que ha tenido una política agresiva y de expansionista con sus tres vecinos, y no lo decimos por la guerra del Pacífico, lo decimos porque casi se van a las armas con Argentina hace 30 años, 30 años. Entonces, en esa política, gobiernos que están pensando en, la salida no es la, la salida belicista, no es... Minar la frontera, como lo hicieron con Potosí, llenar la frontera con, pura, con puras minas subterráneas para que la gente no cruce, que fue la política de Pinochet. Estamos hablando de una apertura latinoamericana. Hasta ahora se buscan ¿no? esas minas. Sí. Hasta ahora se siguen buscando y ha, ha habido accidentes. Uh -huh. no, es, no es mito, no es, uh -huh. no es chisme. Ha habido un montón de gente que ha tenido muchos problemas por las minas puestas por el ejército chileno. Uh -huh. Entonces, la política de integración de los pueblos latinoamericanos es una de las salidas más importantes que se tiene que pensar porque los latinoamericanos también han estado los unos para los otros en los momentos más complicados. El mejor ejemplo es que la aviación peruana luchó para el bando argentino en la Guerra de las Malvinas. Uh -huh. Otro ejemplo fue que Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieron dispuestos a apoyar económicamente a Bolivia en pleno proceso de separatismo en el año 2008. Cuando había especulación y compañía. Entonces, no me extraña la posición de la de que el gobierno está haciendo todo mal, está fallando todo, porque claro, esa oposición que dejó siempre de lado al país, los empresarios que siempre se señalan, los empresarios se llenan la boca con que han crecido y que son el motor de la economía, y cuando vulneran los derechos laborales y despiden a 10.000 trabajadores y a ellos les cargan todas las deudas económicas del país, ¿de cuál pensar país hablamos? O sea, pe pensar los bolsillos no es pensar pues el país. Este gobierno... Puede tener muchas deficiencias, puede tener muchos errores, pero el gobierno no deja de lado a su gente. Y no deja de lado a los obreros, a los campesinos. Y eso es lo que lo diferencia. Y esa es la política que necesitamos. Y esa es la política en la cual uno puede confiar, porque es una política de mayorías. No es una política de un 21, 0, 60 y 80 mil despedidos. No es una política de constante masacre a los campesinos, como se dio durante el neoliberalismo. Es una política de integración nacional e internacional. Una política en la que quepan los históricamente excluidos. Muchas gracias, José. Voy a ser un poco injusto hoy. Estamos sobre la hora. Voy a pedir que sea un minuto las últimas dos intervenciones ya para el cierre. No, un minuto, perdón. Y un minuto. Ponemos eh, cronómetro, por favor. Campanita. Adelante, Mauricio. Gracias. Petitorio de Chile. Chile solicita que la Corte determine que el sistema hidrográfico es un curso de agua internacional. Y eso fue lo que se determinó. Si hubiera sido una mediación o una negociación, no habría perdedores. Justamente es un litigio y nosotros hemos aceptado muchas cosas. Y les aseguro algo. Chile no ha perdido. Eh, voy a usar mis últimos minutos para preguntarme. Yo creo que vale la pena restablecer relaciones diplomáticas con Chile. Mi duda es si este gobierno lo haría, si es que cuando Boric se vaya, si es que se va pronto. Y yo espero que sí, porque eso es política de Estado. Uh -huh. Solo para terminar, es una barbaridad que perder todos los arbitrajes, perder los dos juicios más importantes de la... De la historia de Bolivia Sea un avance en relaciones diplomáticas Y eso por no incluir los papelones de Pari en la OEA El papelón del gringo González en la OEA El papelón de Cronenbolt en Paraguay Y de todos los diplomáticos que no son diplomáticos Eso no es un avance en relaciones internacionales Gracias Mauricio, preciso con el tiempo eh, Preparamos nuevamente el cronómetro Adelante, Kiara. Bueno, Chile no perdió, Bolivia tampoco perdió, más bien Bolivia salió ganando porque ahora tiene derecho de quitar esos cauces que estaban en favor de Chile. Entonces, Chile no ganó, Bolivia tampoco. Los dos ganaron en honor a la verdad porque se hizo un estudio científico. Luego, si no tuviéramos acuerdos de este tipo... Hay que, hay que tener una cosa en cuenta, Re, eh, refiriéndonos al tema histórico. Si nosotros no acordamos legalmente las cosas con los países vecinos, sobre todo como Chile, vamos a ser aplastados militarmente, y hay que decirlo, lo comprueba la historia. O sea que esta es la mejor salida. Véanlo por donde lo vean. Luego, antes, en los tiempos donde gobernaban los líderes aquí de los compañeros, los líderes de derecha, ni entrábamos en juicio como Bolivia. Nos pedían territorio, cedíamos territorio. Nos pedían concesión, cedíamos concesión. Nos pedían lo que sea, los recursos naturales naturales por algo, por algo ha habido un, bueno, un bueno. cambio en el país y dábamos los recursos naturales. Ahora, aunque sea, negociamos las cosas porque, como bien José puntualizaba, tenemos un gobierno que, mejor o peor, está en pos de los derechos del pueblo. Nada más eso. Muchas gracias, Kiara. Pues bien, ahorita vamos a dejar ese tema adelante, pero seguir hablando de este tema será importante. Yo recuerdo muy bien la imagen, la fotografía de... De Carlos Mesa, nuestro vocero, Rodríguez Belcé, parte del equipo judicial, Evo Morales, presidente, Tuto Quiroga, todos juntos frente a la cuestión del mar, eh, porque era una cuestión de, del Estado, era una cosa del país. Todos se podían unir y dejar de lado las banderas. No funcionó por esa vía, pero ojalá se pueda avanzar bajo un criterio de Estado, como decía Mauricio, para resoluciones futuras con el país vecino de Chile, que bueno, por pues cómo se ha avanzado hasta ahora, no ha funcionado. Muy buenas noches, nos vemos mañana. ¡Para! ¡Para! ¡El sistema de...